Arratsaleon guztioi eta eh, ongietorriak gaur etorkizun eh, Kongresu honetan Adinberri Fundazioak antolatzen duen elkarrizketa publikora. Eh, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos eh, a esta conversación pública que organiza la Fundación Adinberri en el marco del Congreso de Torkizuna Eraikiz. Espazio hau ikusten duzuten bezala, ba plaza irekia da eta esango nuke ez dagoela y eh, a ...gaur hemen... ...jorratuko dugun... Eh, ...gaias itsegiteko... ...bakardades, y itsegiteko. Este espacio el que, en el que nos encontramos... ...en estos momentos se llama Plaza Abierta... ...y creo que no hay un nombre... ...más eh, apropiado... ...para hablar sobre el tema que nos ocupará... ...en la próxima hora... ...la soledad y nuestras soledades. Eh, Bide batez... ...gogora ekarri naiko nuke, gaur emakumen aurkako indarkeria... ...ezabatzeko nazioarteko eguna dela. Eta edonolako indarkeria jasaten duten emakumei... ...bakarrik ez daudela esanai genieke. Ez bakarrik. Antes de nada, hoy en el Día Internacional... ...para la eliminación de la violencia contra la mujer... quisiera recordar a todas las mujeres... ...que padecen cualquier tipo de violencia y transmitirles un mensaje claro y sincero, no estáis solas. Quisiera también agradecer a las personas que en un día tan señalado como hoy eh, habéis decidido estar aquí también con nosotras, con nosotros, eh, recordando y reivindicando de otra forma diferente. Es que ricasco. Eh, indicaros también que a lo largo de la conversación eh, hablaremos tanto en, en euskera como, como en castellano. E, berrogeita magostu urtetik gorako gipuzkoarren euneko hogeita bederatziko magosta, bakarrik sentitzen da e, gipuzkoan. Baina, bosko magostak soiik du. Eta, zergatik gertatzen da, ba, bakar dada hilotuta e, nola baiteko ideia eskorra e, dagoelako, ideia negatibo bat dagoelako, estigma soziala daukagulako. Zai egiten zaigu onartzea saluespeni gabe, Va ba, bakarrik sentitzen garela eta bakarrik sentitu izan garela gure bizitzako eh, une ezberginetan. Imposa den bakardadea mingarria da eta horregatik va dudarigabe gabe zaia egiten zaigu El 29,5% de las personas mayores de 55 años en Guipúzcoa se siente sola. Aunque solo un 5,5% lo admite directamente. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque existe una idea generalizada en torno a este concepto que lo considera algo negativo. Existe una especie de estigma social en nuestra sociedad en relación a este fenómeno. Nos cuesta reconocer que nos sentimos solas, que nos sentimos solos, eh, y que además lo hemos podido eh, sentir no solamente en la actualidad, sino en algún otro momento eh, de nuestra vida. Eh, la soledad es eh, un fenómeno silencioso, invisible y, y además muy diverso. Por eso es tan importante que eh, este tema, este fenómeno, eh, lo pongamos encima de la mesa eh, y traigamos eh, las soledades a la conversación pública. Y lo vamos a hacer en el marco de ARIAC. ARIAC es la Estrategia de Guipúzcoa ante las Soledades, una estrategia que ha sido impulsada eh, por la Diputación Foral de Guipúzcoa y Adimberri y que ha sido construida con 77 ayuntamientos de Guipúzcoa, eh, con 98 eh, agentes sociales, con Osaquideza eh, a través de seis OSIS y también con la colaboración de 20 centros de innovación y empresas del territorio. Se trata de una estrategia orientadora que ofrece un marco de actuación eh, común para todas aquellas eh, entidades eh, y agentes del territorio que estamos, eh, estáis comprometidos eh, con el abordaje y la prevención de las soledades. Eh, entre ellas se encuentran las organizaciones sociales con las que vamos a hablar hoy aquí, organizaciones que han colaborado activamente eh, a lo largo de dos años en la construcción de la estrategia y que además de eso, lo más importante, llevan años y años trabajando para dar una respuesta a las situaciones de soledad eh, en Guipúzcoa eh askok eh izenez ezagutuko dituzue, bai, se ezagunak direlako. Eh baino, gustatuko litzaguke beraie lana gaur era sakonago batean eh aukera izatea. Como decía, pues eh, probablemente de nombre eh, las conozcáis todas, pero creo que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer mucho más en detalle y mucho más en profundidad el, el trabajo eh, que realizan diariamente. Verás, eh, gaur ditugu Dia, Gipuzkoako gerentea den Maider Makasaga, Kaixo Maider. Gipuzkoako gurutzegorriko arduradun ardura den Dibi García, Kaixo Dibi. Adinkide Gipuzkoako ardura dun den Miriam López, Kaixo Mirian. Nagusi lehen dakaria, Joserra Ezenarro. Eta urkoa fundazioko zuzendaria den eh, José Luis del Pozo, Kaixo, eh, José Luis. José Ignacio Barkatu azkenan lidatu ya. Bestalde Gipuzkoako abesatzen federakuntzatik ere, Josu elberdin daukagu eta baita ere dobre toreztea, David, eta David bizazurtza. Eskerrik asko gurekin hemen izateagatik. Adin adinberrirekin sortutako programa berezi baten berri emango digute, Ariak kantuz programaren inguruko informazioa luzetuko digute gaur. Eh, Maider, zurekin hasiko gea, zeiruitzen saizu. Ondo, bai, mera. Goazenba. Eh Gipuzkoako dian garraio egokituak eh leku aldatsiak egin edo gizarte larrialdiak hartatzen dituzue. Eta berean eh, era berean arrazoi ezberdinetatik naigabeko de eh, bakardadegoeran dauden pertsonei laguntzen eh, diezu, ezta Maider. Eh, Maider, zertan datza programa hau? Eta, contatuko zeniguke, nolako adentzure eguneroko egun bat, la egun bat, nos contarías eh, cuál es la actividad, los programas que desarrolla día en torno a, a las soledades no deseadas, y nos describirías uno de esos días eh, de trabajo, por favor. Bai, ahora bye, bai? Bai, todo Bueno, barra de donde no hay. E, bueno, ahí no hagaldetzenzu na bez zertan datzan gure gure programa, ¿es? Bueno, eh nik xarrera moduan edo sanainukena da, bueno, eh naiz eta batean diabético, katu izan dan eh, bueno, laguntza eh, Osasun laguntza batean, eh, ambulantzien munduan edo egia da 2004az geroztikan burubelarri sartuak gaudela, ba bueno, ba gizarte laguntza horretan, eh, eh laguntza sozio sanitario horretan, eh, eta zergatikan hasi eh, ginen lanketa, lanketa horrekin? Bueno, ba ikusten genuelako pertsona asko zeudela etxetik atera ezin zutenak, eh, laguntza minimo bat gabe. Hmm? Orduan, eh... Así las cosas, bueno, en 2004 empezamos a ofrecer servicios tanto de superación de barreras arquitectónicas como de acompañamientos. ¿eh? Pero no ya para ir al médico o a una cita médica que era lo que habitualmente pedía la gente. ¿Por qué? Porque se entendía que eso es una necesidad primordial. Tenemos que ir al médico, entonces hace falta que, que se disponga de una ayuda. No, no, no era para eso. La, la, el servicio que ofrecíamos nosotros es sobre todo por si alguien quiera tomar un café, si quiera ir al cine, a pasear, a un coro, a cualquier cosa que, que le interese a esa persona. Eh, ¿Y por qué? Pues para que estas personas puedan seguir adelante con su vida social. Eh, no por el hecho de tener un impedimento para salir, por, para salir por sí solas de casa, quiere decir que ya estén eh, o tienen que estar eh, siempre en casa. Eh. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que muchas veces este servicio se, considera, se consideraba como que era algo eh, lujoso e innecesario. Y digo yo, ¿quién de quienes estamos aquí no quedamos en un momento con un amigo, un familiar o alguien para tomar un café, para dar un paseo, para ir al cine, a un concierto, a lo que sea? Entonces, si a nosotros nos gusta eso, ¿por qué vamos a condenar? Y digo condenar entre comillas porque la palabra condenar no me gusta en absoluto, pero creo que representa bien lo que quiero decir. ¿Por qué vamos a condenar a estas personas a que tengan que estar en casa porque están en silla de ruedas o, o porque necesitan una ayuda mínima para poder salir de casa porque no se atreven a eh, salir solas? Bueno, yo desde luego, si me pongo en esa situación, el que, me, el que pueda estar así y que no pueda salir de casa, bueno, en fin, me parece algo impensable, e eh, incluso inadmisible. Y ese fue el motivo por el cual o sea, la DIA empezó a destinar gran parte de sus recursos a dar eh, servicio a este tipo de situaciones. Entonces, y respondiendo a la pregunta que hacía Sainoa, ¿en qué consiste el programa?, el programa consiste en hacer posible que estas personas puedan llevar a cabo eh, esa actividad concreta ofreciendo una ayuda mínima. ¿Eh? Entonces, ¿qué son los acompañamientos? Los acompañamientos para mí son momentos. Y digo momentos en mayúsculas porque son momentos especiales. De especial significado, un acompañamiento eh, es un compartir, una relación entre dos personas o más. ¿Eh? Es una conexión. Entonces, la mejor forma de entenderlo es ponerse uno mismo, una misma en esa situación. ¿no? Y yo creo que ahora que hemos vivido un confinamiento lo podemos llegar a entender muchísimo mejor. Eh, porque nosotros hemos estado un mes, o no, ya no me acuerdo cuánto tiempo hemos estado confinados, eh, pero esto no estamos hablando de un mes, de dos meses, no, no, estamos hablando de todo el año metido en casa e, e intentando pasar el tiempo lo mejor, de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que con eso ya se entiende muy bien de, de, qué, estamos, eh, de qué estamos hablando. ¿eh? Entonces, en ese momento eh, que un voluntario se acerque y te acompañe, un voluntario como ahí están mis compañeros de la DIA, que se acerquen y ayuden a esta gente a salir a la calle, bueno, pues eh, yo creo que eso no, bueno, no tiene palabras. ¿eh? Entonces, un día a día de un acompañamiento, ¿en qué se basa? Bueno, eh, desde la perspectiva de la persona usuaria, y esto yo creo que lo tienen que decir ellos, pero bueno, me voy a atrever a decir que es un, eh, un acompañamiento se convierte en una acción eh, motivadora. ¿Motivadora por qué? Porque se tiene que preparar. Eh, bueno, pues tiene esa cosilla ¿no? de que bueno, pues van a llegar a las 12 y me van a sacar a pasear y bueno, pues es algo yo creo que, que, que motiva a esa persona pero no solo para la persona usuaria sino también para los propios voluntarios ¿por qué? porque el voluntario también recibe muchísimo de estos acompañamientos que se llevan a cabo entonces para garantizar un acompañamiento ¿qué es lo más importante? la información o sea, la información es primordial Información sobre en qué situación se encuentra esa persona, si tiene alguna limitación o no, eh, cuánto tiempo lleva sin salir de casa, porque no es lo mismo llevar una semana o que lleva años sin salir de casa. Seguramente esa persona que lleva años sin salir de casa tendrá miedo para salir. Entonces, bueno, pues todo eso, toda esa información tiene que estar al alcance de, del voluntario. ¿Para qué? Para que se prepare. Porque el voluntario o la voluntaria también se tiene que preparar. Eh, eh, para acompañar de la mejor manera posible a esa persona y bueno pues saber escuchar eh, y saber estar al lado al lado de, de ella. ¿Mm? Entonces, eh, las dos personas tienen que estar preparadas, tanto la persona usuaria como, como el voluntario. Y puede pasar que todo vaya sobre ruedas o incluso puede pasar que cuando van al domicilio a, a, a por la persona, pues que diga, pues no voy a salir. ¿Por qué? Pues porque tiene un día malo, porque le han entrado miedos en el último momento o, o bueno, por lo que sea. Entonces ahí también pues hay que saber eh, respetar esa decisión, pero también intentar eh, buscar resquicios para animar a, a que salgan a la calle. Entonces, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Es una relación de dos, es una conexión entre esas dos personas, no son acciones que se puedan hacer de cualquier manera, eh, porque la acción en sí, el ir a pasear, el ir a ver el mar, el ir al cine, la acción así en sí es importante porque es lo que quiere la persona, pero es igual de importante o más cómo se lleva a cabo esa, esa acción. Eh. Entonces, para nosotros eso es eh, primordial. ¿Mm? Y no sé, yo creo que más yo o creo, menos. Yo creo que nos quedamos todos con, con eso, ¿no? Que has mencionado tan importante, y es que eh, en estos espacios de voluntariado la relación entre dos eh, es fundamental, ¿no? Y tanto una parte como la otra recibe, ¿no? No solamente da. Eso es, eso es, eso es. Eso es primordial. Os sí, son, sí. No? Es que ricasco. Vale, es que ricasco, Maider. Bueno, eh, sure Chanda, Orain, eh, José Ignacio. ¿Eh? Urcoa Fundación. La razón de ser de Urcoa es defender los derechos y la calidad de vida de las personas mayores eh, o con enfermedad mental que se encuentran en situación de fragilidad, dependencia o desprotección. Estas tareas eh, las realizáis entre otros a través del programa USCOR, muy conocido también para, para Dimberry, eh, para el apoyo en el domicilio a personas en situación de fragilidad. Bien, eh, ¿de qué medios disponéis eh, para identificar eh, este tipo de casos? Y otra pregunta más también. Eh, ¿Cuál es el proceso que seguís eh, con las personas que solicitan algunos de los servicios de Urcoa? Bueno, les eh, digo que también a Rachel de Ondenoí, José y Brindendet igual... Hostia, tía el batía pues, aquí estaremos cuatro y el tambor... Es, pues... gente de Gaudeta... ...gastea en ...el dueño de Perchona... ...vai, vai, os hondo uso gustora... ...o sea que es cari casco, toche gatik... Eh? Eh, ...agradecer a Dibberry ...este tipo de encuentros porque me parece que es importante que... ...podamos las entidades que nos dedicamos a estas cosas... Eh, ...decir lo que hacemos... ...y poder conectar con las personas... Eh, no sé si objeto de nuestra labor, en nuestro caso, seguramente no, pero bueno, pues sí que el, el conocimiento yo creo que nos ayuda a todos. ¿no? Eh, la estrategia RIAC Nos llevamos desde el principio, eh, colaborando con Berry, Bueno. Somos una patita, ¿eh? son los, los líderes y entidades más potentes. Pero bueno, nos parece un problema muy importante las soledades, pero sobre todo las soledades de las no deseadas. ¿eh? Yo creo que esta palabra no hemos dicho hasta ahora y es importante, porque uno puede vivir solo y ser feliz, no tiene por qué ser un problema vivir solo. El problema es pues cuando alguien está solo, aunque tenga alguien solo o sola, eh, alguien alrededor, pero se siente solo y no quiere estar así. Y desde ahí es donde tenemos que intervenir. ¿eh? Eh, yo admiro mucho los eh, acompañamientos que hacéis desde Día, roja Me parece que son, son muy importantes porque son muy directos con las personas. ¿eh? Nuestros programas son... Eh, también abordamos el tema de la soledad, pero porque hacemos otras cosas. ¿eh? Nosotros, eh, lo que sí quería eh, recalcar, que hay un papel importantísimo en todo esto, que es el papel del voluntariado. Sin las personas voluntarias no podemos llegar a las personas a cubrir esa parte de soledad que están teniendo, soledad, vuelvo a repetir, no deseada, yo no quiero estar sola en este momento, eh, sin el voluntariado esto es casi prácticamente imposible, por muchos medios que ponga de inverno, la diputación y no sé qué, no se podría hacer, eh, no llegaríamos igual, porque además una persona contratada... Eh, Va a hacer un trabajo buenísimo, seguro, seguro, pero tiene unos límites, ¿no? Y una persona sin ningún tipo de interés, no hay contrato, no hay sueldo, lo hago porque yo quiero. Como bien decías, eh, yo aporto y tú me aportas, me parece que estamos ganando todos. ¿no? Estamos ganando como sociedad, eh, como solidaridad. Vivimos en este momento un problema importante de voluntariado. Yo creo que casi todas las entidades, si no mis compañeras, Ahí veo a Blanca también, que están con tema también con. Eh, colaborando en el tema de la soledad de personas mayores. Yo creo que tenemos un problema de voluntariado. No hay personas que se quieran comprometer de manera desinteresada. Yo dedico un martes a la tarde, un sábado a la mañana, un, un huequito. ¿no? Y yo, ahora voy a hacer un poco de propaganda, aunque veo aquí mucha gente, pues, pues, supongo que jubilada y con tiempo. ¡Ja! Animaros un poquito a acercaros a alguna entidad, Me es igual. Pero para prestar un poquito de tiempo, ¿no? <ríe> Le veo aquí a mi amigo, que es el músico, es un músico estupendo, ¿eh? es compositor, Doy ha fe. hecho varias, varias <ríe> óperas, bueno, ¿eh? de San Pedro, están sus padres también. Eh, bueno, se ha metido horas. No sé lo que le pagan, pero desinteresada y seguro que mañana estarás también en Trincherpe, supongo, eh, eh, desinteresada. Vocacional, vocacional se llama. Vocacional. Y eso tiene un valor, un, valor, un valor indiscutible. Bueno, y ahora me pongo más a lo que me has preguntado porque me he ido por las bragas, me he ido un poco por las ramas. Eh. Eh, el tema de fragilidad. Nosotros estamos desarrollando unos programas en algunos municipios de Guipúzcoa eh, que se llama Auscor, como bien ha dicho Aino antes, que lo que intentamos es eh, poner muletas, apoyos a personas que viven solas en sus domicilios, en este caso es en domicilios que están bien, que tienen capacidad de decidir, que tienen capacidad de, de pero no tienen, necesitan apoyos para poder realizar esas cosas que necesitan. Pero hablamos de acompañamiento médico, pero no solo ir al médico con él, sino un seguimiento, con una coordinación con el médico o la médico, con la enfermera, por la medicación. Una coordinación, tenemos un acuerdo con el, con el colegio de farmacéuticos para que la farmacia haga un seguimiento de todo eso. Eh, cómo se toma la medicación, no se toma eh, problemas bancarios seguramente. Pues cómo ir al, ir al banco, el banco es cada vez más complicado colas impresionantes, te hacen de esto por internet, esto es un lío, bueno, pues ese tipo de apoyos también, ¿no? Y eh, en coordinación con otras entidades que trabajan también eh, que, de temas de voluntariado, pues hacer una red, porque me parece que es importante trabajar en red, ¿no? cada entidad que estamos aquí no podemos trabajar cada una aislada, ¿no? Porque la persona a la que queremos atender o queremos ayudar y apoyar, esa persona es la misma. Eh, impacte lo sanitario impacte lo social las trabajadoras de base eh, el asociacionismo de cada barrio de cada pueblo nosotros, quien sea pero la persona es la misma, tenemos que coordinarnos y no podemos pisarnos ni hacer programas cada uno por su aire ¿no? yo este programa busco lo que intente es eso eh, eh, coordinar coordinar esa labor y esos apoyos que esa persona necesita. En este momento en Guipúzcoa estamos atendiendo unas 60 personas en este programa. Eh, la experiencia, por ejemplo, en Pasaya, porque le veo a Blanca, de coordinación y colaboración con otra entidad, ¿no? que es Adinquide, eh, está siendo estupenda, y ni tú eres más ni yo menos, sino todos colaboramos para que esa persona que apoyo estemos con ella. Que hay una persona voluntaria que le, le, hace, le haga un seguimiento para que pueda salir, para que pueda revolver ¿no? a la sociedad. Yo siempre me pongo en el papel de una persona que lleva tiempo, como bien dices, eh, ya con cierta edad, ¿no? y dificultad para andar, y no oigo bien, y pues se me ha ido la pareja, me he quedado sola en el domicilio, mis hijos vienen pero los domingos. Eh, el mundo exterior cada vez nos da más miedo porque todo es más tecnológico, todo es práctico, hemos venido aquí y nos han puesto cascos. Yo la primera <risas> vez que estoy en una reunión, en la que me tengo un casco para oír a los ponentes, ¿no? Y pensaba que era para traducción, pero no, es para oír. Entonces, evoluciona, ¿no? El mundo bancario, vamos, es que es... Yo, yo firmo donde haga falta para denunciarles porque es, es vergonzoso cómo nos atienden, nos atienden fatal, fatal. Entonces, eso... Por un lado, la tecnología. Por otro lado, he perdido relaciones sociales. Yo voy cumpliendo años, los de alrededor van faltando, la pareja, eh, amigos, eh, esa red, eh, o faltan o ya van teniendo dificultades, se pues, ha ido a residencia. O entonces eh, Voy teniendo cada vez más miedo y me encierro en casa. ¿no? Ese volver a salir a la calle volver a integrarme, yo creo que una labor importantísima la hacen los clubs de jubilados, por ejemplo, ¿no? Los hogares de jubilados, los clubs. Eh, pero claro, yo con el ¿cómo voy allí a jugar a, a las cartas? Y ya no sé, no tengo ni amigas o ya, ¿no? Bueno, pues esa labor de, de, de, de salir otra vez y de integrarme la medida que pueda en la sociedad. ¿Eh? Luego tenemos también.. Eh, eh, como preguntabas que los servicios ¿no? tenemos también un centro de día que está en la avenida Navarra es verdad que es para personas mayores dependientes pero eh, desde ese trabajo de la persona mayor que la familia dice oye, pues que vaya al centro de día, esté por el día y por lo menos si yo trabajo pues tengo unas horas que mi madre seque o mi padre está bien atendido pero queremos llegar a más ¿no? queremos que esa función también sea de que esa persona socialice se relacione, haga actividades ¿eh? y cuando salga del centro vaya a la peluquería de su pueblo se, bueno, se trabaja un poco también de, de integrar el programa de fragilidad que ya he explicado y el, el lo que antes se llamaba la tutela no suena a tutela e incapacidad bueno, ya eso ha desaparecido con una ley que salió que se puso en marcha el 3 de septiembre del año pasado eh, que es medidas de apoyo cuando una persona necesita eh, unas medidas de apoyo en este caso se llama así, porque la ley así lo dice y quiere que sea medidas de apoyo en lo que la persona necesite eh, no existe la incapacidad total eh. bueno, si una persona ya pues, pues, pues por Alzheimer por una demencia por eh, siempre motivo cognitivo eh, eh, necesita un apoyo para algunas gestiones eh, desde el juzgado se dice bueno, pues en esto y esto apóyese y ayúdesele eh, y además lo voy a controlar como juez. ¿no? Eh, es un trabajo, estamos hablando de 550 personas en el momento, que Urcoa eh, tutela en Guipúzcoa. Eh, son personas que no tienen entorno familiar en la mayoría de sus casos y si lo tienen, a veces el problema está en el entorno familiar. Porque bueno pues hay situaciones pues complicadas, ¿no? En algunas familias y otras no pueden. Tampoco podemos exigir a la familia todo el peso y qué los hijos y qué malos. Pues a veces no se puede, no se puede atender como se debería, ¿no? Entonces bueno, pues el poder recurrir con nosotros a este tipo de funciones. Y ya me callo. Yo creo que José Ignacio has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Pero resaltaría una de ellas y es esa necesidad de trabajar en coordinación, ¿no? con otros agentes eh, de impulsar esa bueno relación público-privada comunitaria tan necesaria para que bueno podamos eh, aunar esfuerzos y así conseguir mayores resultados. ¿no? Yo eh, no es por hacer la pelota, ¿eh? ni a Raquel, ni a INOA, sino a mí me parece que si la Administración, eh, a través de su fundación, o a través del Job de la Diputación, es igual la Administración, eh, pone en marcha Ariac, no está pensando para que. Diputación o Arriberry haga programas para que las personas mayores, solas, tengan acompañamiento, sino nos ayudan a las entidades, nos ponen en red, eh, a veces hay subvenciones, un poco ratitas a la que no me oyen <risa> y muchas condiciones, pero bueno, también hay, pero sobre todo eso, ¿eh? el trabajo en red ...y de hecho este programa, el programa María llevamos dos años ahí, noa Bueno, pues empezamos eh, a trabajarlo conjuntamente... ...justo antes de la, de la pandemia, un mes antes. Pues eso, realmente ¿eh? donde nos hemos visto un montón de gente... ...hemos trabajado en grupos, un montón de gente... ...y vamos a ver si eso nos ayuda a colaborar... ...entre las diferentes elcartes que estamos aquí... ...o que están en el dentro del proyecto para... ...porque lo importante es que la persona... ...tenga una calidad de vida buena... Si esa soledad no la quiere, le podamos apoyar, le podamos ayudar, saliendo, eh, a, aclarándole el riesgo del médico, porque vaya rollo también del médico, pide cita, cómo la pido, y salta un contestador, eh, no, pídala por internet, eh, pídala por internet, lo llamará el médico a usted, lo oigo bien, me llama el médico, oiga, eh, a ver, que no me estoy inventando nada, ¿eh? Es un verdadero problema. Poner a la persona en el centro y generar eh, y las que, condiciones adecuadas para que esa persona. Y que cada persona, eh, persona tenga que intervenga, los, los diferentes actores que intervenimos, mm. ¿no? nos pongamos de acuerdo y pensemos en ella o en mm. él, mm. no en yo, mi sistema, mi. Bueno, pues yo creo que, tal y como decía Senaría, que hemos conseguido establecer un mapa de intervinientes, eh, creo que estamos ¿no? eh, todos los que tenemos que estar y a partir de ahí eh, la cuestión es bueno, pues relacionarnos más activamente en las actividades que abordamos en el día a día. Es que ricasco. Bueno, ahora es el turno de José Rá. Caicho José Rá. <risa> José R. Nagusilán. José Rá Nagusilán, ¿Cómo? Orida. presidente Anaís. Nagusilán surge hace 27 años eh, precisamente para acompañar y ayudar a personas mayores que se sienten en situación de soledad no deseada, así como para promover su empoderamiento mediante el compromiso social y un envejecimiento eh, activo y solidario. Bueno, son unos objetivos que compartimos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí. Sí. Eh, pero ¿cómo se materializan, eh, José Rá, esos objetivos? Por ejemplo, ¿Y qué tipo sí, de actividades bien. lleváis a cabo? Cuando has dicho que lo hacemos a través de un, de un envejecimiento activo y solidario, quiero remarcar eso, lo de solidario. Porque envejecimiento activo con un chándal y unas zapatillas y yendo, pues yendo de viaje, ya entendemos como envejecimiento activo. Pero este, está, este tiene el adjetivo de solidario. Entonces, la solidaridad definida... ...como el deseo de que nadie sufra aquello evitable que no queremos para nosotros. Es la defensa de los derechos de los otros, que son tan importantes como los míos. Y somos solidarios cuando el sufrimiento de la otra persona nos lleva a la acción voluntaria. Eh, ¿Cómo llevamos a cabo todos estos? Bueno, para empezar, para ver un poco lo que es Nagusilán... Nagusilán es una asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios y voluntarias... Que a su vez son, son socios y socias de Nabucinam. El órgano, el órgano eh, máximo es la Asamblea, que está integrada por todos los voluntarios y es donde se toman las, eh, las decisiones importantes de Nabucinam. Por ejemplo, pues recientemente se ha aprobado el Plan Estratégico 2022-2027, en cuya elaboración han participado más de 100 voluntarios. Entendemos que los planes estratégicos son necesarios. ...porque como dijo el filósofo aquel... ...el que no sabe a qué puerto va... ...ningún viento le es favorable. Eh, hemos, eh, también hemos eh, articulado las herramientas... ...necesarias para realizar todo el trabajo técnico... ...y administrativo, para que los voluntarios... ...tengan más tiempo para hacer voluntariado... ...porque las cosas administrativas... ...cada vez están siendo más complejas. Eh, ¿Qué hacemos? Identificar a las personas que se encuentran en soledad no deseada, por medio de los servicios sociales de base, eh, o saquidecha, y, y bueno, eh, centros de mayores, o centros sociales, que son ahora. Eh, y generando sinergias con otros agentes sociales también. esto ¿Qué tipo de actividades llevamos a cabo? Más preguntado. Bueno, pues sobre todo hacemos acompañamiento emocional, que parte se ha hecho, ya se está comentando aquí por los otros grupos, en centros de día, residencias y también en domicilios. En las residencias hacemos paseos, que tan necesarios son hoy en día, porque la mayoría de la gente ha estado casi dos años sin salir de, de la residencia y necesitan aire. Lectura compartida, juegos de mesa... ...vídeos que graban los voluntarios... pues ...por ejemplo, si una voluntaria... ...le han dicho que es de, de Alba ...y vive en aquel, o en aquel caserío... ...pues graban el, el caserío... Le, ...le enseñan... ...y bueno, pues, eh, pues por lo menos disfruta un poco... ...acompañamos en el Tipitapa... ...que esto... ...yo soy del Goiber por ahí no se da... ...pero sé que por el Goyer y todo esto... ...con los Garagunes... ...hacen eh, también acompañamiento... ...acompañamiento en domicilio, como he dicho... Y luego, especial importancia tiene, tendrá, y sobre todo durante la pandemia, ha sido el hilo de plata. El hilo de plata es un acompañamiento también un acompañamiento emocional, o sea, una charla, como se habla con los amigos, a través del teléfono. Eh, el, el momento en que hay que hablar, las horas, los días, eso acuerdan entre el voluntario y el usuario. En estos momentos, además, hemos, hemos creado una app una para facilitar el poder llamar para que se, para que se proteja todo, toda la confidencialidad, entonces ya los voluntarios, tanto los voluntarios como los usuarios, utilizan el teléfono que tienen agustín Pueden hablar a cualquier hora y, a, y alcanzas y llegas a sitios insospechados. Por ejemplo, aquí mismo tiene que haber gente en caseríos y en sitios que está completamente aislada. Luego tenemos... Hacemos actividades y proyectos intergeneracionales. Sabemos que la relación de las personas de diferentes generaciones ayuda a la cohesión social. Por ejemplo, pues hay unos que llevan un asunto de unas huertas en la residencia de, de, de Tolosa. Pues eh, los mayores, bueno, la gente joven que es la que pica, y luego la gente mayor que sabe y los otros pues, que, que, que aportan algo. Pero entre todos, pues por lo menos se lleva lo de las huertas. Eh, Luego, otra de las cosas que se hace, que, que, pare, que nos parece importantísimo, es la formación. Entonces, tenemos un programa que es Nagusilán y Kasten, que hay, son charlas a las que hace tanto el voluntariado, pero puede acudir cualquiera de vosotros, aunque no seáis voluntarios de Nagusilán. Cometeros en la web de Nagusilán en el programa ICASTEN, veréis qué curso hay, cuándo hay a la hora. Con pinchar, donde pone pinche aquí, no es nada difícil, podréis asistir a una conferencia e incluso, si os atrevéis, pues a participar en los juegos y preguntas o lo que hay. Eh, son. es de todo tipo. Hay algunas cosas que sean puramente de voluntariado, como eh, cuidados, pero también puede haber de memoria histórica, de, de ejercicio físico, de cuidadores, de salud mental. O sea, y todo lo que la gente vaya. ...queriendo o solicitando que se haga. Eh, todo eso siempre con la, teniendo en mente que se empieza a envejecer cuando se deja de aprender. Esto no podemos olvidar. Eh, ¿Qué retos tenemos? Pues en este momento primordial retomar el 100% la actividad en residencias y centros de día porque eh, está siendo un poco gradual, ya estamos casi, eh, casi a tope, pero todavía hay residencias que se resisten o, o no, van, no pueden salir todos a, a la calle o, o, no, o no podemos estar dentro de algunos sitios. Ya hemos retomado, ya prácticamente al 100%, los grupos de, de animación que visitan las residencias y los centros de día. Nagosilán tiene centros de, de, de o grupos de animación que están conformados por voluntarios, pues unos tocan la guitarra, acordeón, violín, cantan, vamos, entonces esos van pasando a residencia en residencia. Eso también, pues durante la pandemia, durante la pandemia ha tenido que estar pagado, entonces ahora pues ya lo estamos retomando. El incremento del acompañamiento en domicilio también lo estamos retomando. ...lo del programa ICASTEN que os he dicho... ...porque además a través de ese programa también estamos... ...tenemos la idea de ir disminuyendo la brecha digital... ...ya si en un principio cuando la pandemia... ...casi todas las reuniones las empezamos a hacer por Zoom... ...porque no había otra, otra forma... ...acudían 4 o 5... ...pero ya hay reuniones a se cual 20... ...y a las charlas pueden acudir 60 o 70 personas o las que fueran... Eh, ...y eso nos parece importantísimo... ...porque le tenemos que quitar el miedo porque no nos podemos resistir, o no nos vamos a poder resistir a, a tener que utilizar toda, toda esta tecnología. Eh, en estos momentos también estamos elaborando manuales para el voluntariado, ya que sea del hilo de plata, de acompañamiento, de cuidados, que serán unos, hay, eh, manuales mucho más modernos para que la gente, cuando entre en Agusilán, eh, conozca qué es Agusilán y conozca cada uno de los apartados al que se puede dedicar. Porque el voluntariado en Agusilán, o sea, no tiene unas horas fijas ni unas normas fijas, sino que cada uno fija su voluntariado. Puede decir, yo voy los miércoles y los viernes, de 11 a 12. Pues ese será tu trabajo de voluntariado. Unos harán dos horas, otros harán una y otros podrán hacer 15. Eh, hombre, tenemos que empezar a mirar con el, el relevo generacional un poco, porque gente pues se va cansando, la he dado para adelante. pero bueno. Y en estos momentos estamos en la mejora de la comunicación, tanto externa como interna. La interna, por ejemplo, en este momento la Usilán tiene un sistema que es Nausilan eh, Noticiac, que todo lo que surge en Nausilan se canaliza a través de los teléfonos móviles que todos recibimos en casa. Entonces, en todo momento sabemos qué charla va a haber mañana que lo que fuera, o cualquier otro acontecimiento, o si sea, hay una excursión, lo que fuera. Eh... Bueno, los programas intergeneracionales los vamos a ir reforzando, y por supuesto, todo lo que estamos haciendo, ¿vale? tenemos que ir de acuerdo con el, con el quinto ODS de la Agenda 2030, que es para mejorar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Se habrá que bastantes cosas, pero bueno. Os sondo, os sondo. Yo eh, me quedaría con una frase que has dicho que, que además me gusta un montón y es que se empieza a envejecer cuando se deja de aprender. Y ciertamente poner en valor la, la formación en, en todos los aspectos y en todas las etapas de la vida es absolutamente fundamental. Y diría también que, que en este caso la tecnología ayuda también eh, a abordar las soledades de una manera también pues más efectiva. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Osondo, es que ricasco. Bueno, orain dibiren eh, momentuada. <risa> eh, gurutze gorriarekin itzen gode gu, mundu maian eh, oso ezaguna den eh, erakun debatekin. La Cruz Roja es conocida en todo el mundo por sus servicios de asistencia y también por las acciones que emprende a nivel local. Entre ellas está el programa Enredate, uno de cuyos objetivos es justamente reducir la soledad y el aislamiento involuntario de las personas atendidas. Bueno, ¿cómo realizáis, Vivi, eh, esta, esta labor eh, en Enredate? ¿Y qué crees que es lo más importante para abordar una situación de soledad no deseada? Bueno, buenas tardes. Eh, por una parte, destacar... Eh, que la edad madura es una etapa de la vida que eh, lleva consigo cambios, cambios en lo, que son, en lo que es la persona, pues hay problemas de físicos, problemas eh, de autonomía personal, pero también se producen cambios en lo que es el entorno de la persona y en lo que es el proyecto de vida, ¿no? es decir, pues el tema de la jubilación, la salida de los hijos del hogar… Eh, eh, la pérdida de red social. ¿no? Entonces, estos cambios, si no se gestionan bien, eh, pueden eh, conllevar problemas de adaptación que en muchos de los casos pueden conducir a lo que es la soledad y el aislamiento. Y estos, la soledad y el aislamiento, eh, son eh, problemas de primera magnitud ¿no? eh, y, de hecho, son causa, a su vez, de muchos otros problemas asociados a la vejez. De hecho, la soledad se asocia también pues, a pérdida de, de, de o sea, deterioro cognitivo, por ejemplo, o problemas de salud mental o... O, bueno, o otro, otro tipo de, de problemas. Otro tipo ¿no? de problemas. Eh, eso es. Entonces, bueno, uno de los objetivos que lleva a cabo Cruz Roja en la atención a personas mayores es precisamente ese: el de reducir la soledad y el aislamiento involuntario. Y para ello eh, tenemos un proyecto que se llama Red Social para Personas Mayores, en Red AT, que lo que pretende es eh, romper esa situación de soledad y aislamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues Lo hacemos fortaleciendo lo que es la red social de la persona. Para lograrlo, la clave está, como decíamos por aquí, en eh, lo que es el voluntariado, la participación del voluntariado, eh, que al final eh, constituye el, el soporte mayoritario de lo que es el proyecto. Sin ellos no podríamos llevar a cabo todas las actividades que llevamos y eh, sirve además de nexo entre la persona mayor y su comunidad. Al final la persona voluntaria es, eh, es eh, fuente de escucha, de contacto humano y referente comunitario de, de la intervención. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué actividades llevamos a cabo? Bueno, pues las actividades que se llevan a cabo dentro del proyecto... Eh, llevan eh, como tres líneas eh, básicas fundamentales de actuación y esas líneas tienen su origen en eh, un patrón que hemos ido viendo en casi todos los problemas eh, que nos hemos ido encontrando en, en relación a las personas mayores que es por ejemplo, la persona puede, eh, puede tener la causa de su problema de soledad o aislamiento pues porque igual no sabe relacionarse o no sabe eh, pedir ayuda, no sabe a dónde tiene que, que acudir, es decir, no, no, no sabe. O bien puede pasar que la persona eh, pues no pueda, igual sabe, es consciente, pero no tiene los recursos materiales o... ...o humanos que le permitan salir de esa situación. O bien puede pasar que la persona no se encuentra en disposición de cambio. Es decir, puede ser por falta de motivación, por miedos, por inseguridades... ...no da ese paso. ¿no? Entonces, en base a esas causas que pueden propiciar la salud la, uy, la salud, la soledad y el envejecimiento... ...las actividades que llevamos a cabo serían, por una parte... Eh, hacemos actividades también eh, de, eh, de información, de, de capacitación, para adquirir competencias eh, personales, técnicas, para mejorar su problema. Es decir, pues por ejemplo, hacemos eh, talleres, eh, charlas sobre habilidades sociales, cómo relacionarse mejor o, o qué... Eh, oferta de participación hay en mi comunidad, qué, qué, qué ocio, qué, qué oferta hay. Eh, luego también realiza, eh, llevamos a cabo otro tipo de actividades que es ofrecer a la persona el recurso material o humano que necesite. Por ejemplo, realizamos el préstamo de dispositivos tecnológicos, como pueden ser las tablets, para que la persona pues bueno, pueda crear redes, eh, pueda comunicarse entre iguales. También, eh, podemos, también hacemos préstamo de productos de apoyo, es decir, eh, imaginaros pues, que una persona quiere salir, eh, tiene ese interés, pero no puede, por ejemplo, bajar las escaleras de pas de casa. ¿no? Entonces, igual necesita eh, pues, un producto de apoyo que le ayude o una mano, un brazo que le ayude, por ejemplo, podemos asignar una persona voluntaria para ello. ¿Vale? Ponemos el recurso que necesite la persona en el caso de que no lo, de que no lo tenga. ¿no? O igual necesita eh, un vehículo adaptado para movilizarse, para ir a participar en alguna actividad. ¿no? Y luego, por otra parte, realizamos eh, otra línea de actividades que vendrían a ser las que permiten a la persona ponerse en proceso de cambio, ¿no? de desarrollo personal. Pues, por ejemplo... Las eh, visitas para paliar la soledad, como bien comentaban otros compañeros, es decir, se asigna una persona mayor, eh, perdón, un, una persona voluntaria a una persona mayor que nos ha pedido ayuda para, para, para reducir la soledad, entonces se hace una entrevista, se les presenta, se va al domicilio, ellos eh, hacen, bueno, pues... Eh, ponen el horario, ¿no? que les viene bien, dependiendo de la disponibilidad que pueda tener la persona, y se pacta qué actividades van a hacer, salir de paseo, hacer alguna pequeña compra, tomarse un café, ¿no? todo ello con el objetivo de, de paliar la soledad. Eh, normalmente las actividades también se hacen en domicilio, se hacen en residencia, y se, hacen, se pueden hacer en el hospital en un momento dado, también hemos eh, hecho. Luego, por otra parte, esta es una actividad como muy individual, ¿no? es decir, de la persona voluntaria con la persona mayor. Por otra parte, nos parece importante para reforzar la red social el que se realicen actividades grupales. Para ello realizamos actividades de ocio y tiempo libre, excursiones, visitas culturales, eh, un día pues organizamos un bingo, un baile, eh, cosas que actividades que nos permitan relacionarnos, conocer gente nueva… Y luego, por otra parte, una parte también importante, que además la llevan a cabo voluntarios, eh, personas voluntarias, es la actividad de seguimiento del estado de la evolución de la persona. Eh, ello nos sirve para animar también a la persona a realizar ese proceso de, de cambio, el motivarla a que, a que cambie y a detectar nuevas necesidades que, que pueda tener. Esas serían las actividades que llevamos a cabo dentro del proyecto Enredate. Y luego eh, comentabas otra, otra pregunta, ¿no? Sí, básicamente cómo abordáis este tipo de, de proyectos, pero creo que un poco con lo que nos uh -huh. has eh, explicado detalladamente, creo que, creo que ha quedado claro, muy claro. Uh -huh. eh, un poco de lo que has comentado, eh, resaltaría que, en el caso de Ariac, hablamos de tres tipos de soledades diferentes, ¿no? de la soledad emocional, social y existencial. ¿no? y has estado un poco eh, trasladando eh, esa faceta de la soledad social, ¿no? eh, relacionada con el aislamiento y demás, que es precisamente una de las líneas eh, bueno, específicas de ARIAC y importantísimas, ¿no? Y has mencionado la palabra proyecto de vida, ¿no?, eh, tan, importante, eh, tan importante tenerla clara y tan importante abordar eh, procesos de empoderamiento, ¿no?, para, para que las personas puedan eh, trascender este tipo de situaciones ¿no? de, de soledad relacional. Vale, es que ricasco. Sí. <laughs> bueno, ahora eh, Miriam. <laughs> Miriam de Adinkide. Es eh, referencia a este era un debate eh, en Gipuzkoan. Eh, Adinkide, este es en artean, que eh, egite a la el echetan, zein egoitzetan, eh, adineko pertsona bat eta voluntario bat eh batzen dituzue hastean elkartzen seatze Eta eh ba erlazio loturak euntzen dituzue. Eh horren arira adinkide bikainak programa de eh, daukazu de marchan da? Eh inuke, zertan datza eh, programa hori, en qué consiste el programa eh de bikainak? Y una cuestión importantísima que también se ha mencionado por parte de, de los compañeros y que es el aspecto intergeneracional en las relaciones eh, entre ¿no? voluntariado y, y persona usuaria. Right. Bueno, Achal león eh... Moche y Sanguenes, en Yaquiste, de Genda, gente Ardua, venga a ver. Piscato, a y hue, vamos a poder eh, alargarlo un poquito. Vale, pero yo tengo ganas también de escuchar a la gente que ha venido a participar, a preguntar, a hablar, ¿vale? Entonces voy a intentar, porque además estamos un poco todos muy alineados y no voy a volver a repetir muchas cositas. Entonces, bueno, eh, presentarme que yo vengo de Adinkide. Es una asociación que está a nivel estatal que se llama Grandes Amigos. ¿vale? Porque igual algunas veces escucháis Grandes Amigos, eh, en Guipúzcoa nos llamamos Adinkide. ¿vale? Entonces, eh, a mí de Adinkide lo que me gusta es que aporta eh, una respuesta con una mirada muy integral. ¿sí? Eh, nosotros, al hilo de, de grandes vecinos, Auzoki de Bicañac, eh, ...trabajamos o intentamos estar con las personas... ...antes de que lleguen a tener esa, ese sentimiento de soledad... ¿sí? ...y además no solo soledad eh, relacional o social... ...sino también lo que has dicho, la existencial... ...porque la soledad no es solamente cuando te quedas... Eh, ...sola o sin gente... ...sino que también es cuando pierdes la ilusión... ...pierdes los proyectos... ...pierdes cosas que te hacen vibrar... ¿no? Que, ...que te motivan a salir de la casa y... y involucrarte en el pueblo y con y con otras gentes entonces eh, luego también tenemos la intervención que es el acompañamiento afectivo y luego tenemos la sensibilización no tenemos así como tres patitas diferentes pero bueno como más preguntado más en concreto el de grandes vecinos me voy a centrar ahí y luego si alguien quiere preguntar hablar cualquier cosa que se Si sí, al a nosotras, final del todo tendremos oportunidad para comentar vale, sí. vale. Eh, entonces como digo eh, el, es la pata de la prevención, ¿no? la que está destinada a una apertura de espacios en el que la gente se pueda vincular y relacionar. Es decir, hacemos muchas actividades, hacemos muchas cosas, pero si solo fuera eso, pierde el sentido. Es decir, si solo fuera ir al cine, quedamos en la puerta, vemos una película y luego salimos, perdemos el norte. Lo importante es eh, los lazos que surgen en esa actividad. Entonces, es verdad que utilizamos la herramienta de, de eso, de muchas actividades, pero sin perder el foco de que esa persona tenga los vínculos y tenga los proyectos, ¿sí? Entonces, para ello... ¿Vay? Dale tu versión en un cerveza. ¡Ah! Barca tú. Entonces, para ello, muy importante, recuperar las relaciones de vecindad, ¿sí? Nosotros intentamos que haya tres personas vecinas, cerca de una persona mayor o dos, que están empezando a sentir soledad. Muchas veces en este programa no nos queda muy claro quién es la persona voluntaria, quién es la persona vecina, quién es la persona mayor, porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Es gente eh, la que participa, que tiene cierto grado de autonomía, eh, ciertos intereses. Entonces, bueno, siempre hay un momento en el que necesitas más ayuda, pero es que al mes siguiente igual has pasado la línea y, y es el que está ofreciendo la ayuda, dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, es lo bonito de al final es una red vecinal. Y esa red, eh, red, eh, red vecinal lo que intentamos es conectarla con los recursos que haya en el pueblo. Por ejemplo, ¿no? antes has hablado de Blanca, mi compañera que está allí. Eh, tiene, tenemos colaboraciones con Urcoa, eh, colaboraciones con Goyeneche, ¿no? con otro tipo de asociaciones, con los ayuntamientos, eh, con otros recursos públicos como son bibliotecas, ¿no? intentar pues, hacer las lecturas fáciles. Eh, con los SOAF, que son el Servicio de Orientación de Actividad Física. Bueno, trabajar lo máximo que podamos en red, para que esas personas estén en red y al final el ser humano es un ser social y que sigamos en esa sociedad. Vale, entonces, ejemplos de cosas que hacemos. Pues en Pasaya. Eh, había muchas, sobre todo mujeres, que les gusta tejer. O bien unas porque hacían bolillos de Galicia, o bien otras de Pasaya porque eran rederas. Bueno, pero tienen un vínculo, que es coser. Bueno, pues hay un grupo de ganchilleras, que encima, en ese querer implicar en los diferentes recursos del pueblo y hacerles partícipe también de, de, de las actividades que hay en los pueblos, pues por ejemplo, en el ichar Festival A, este grupito de ganchilleras... Hizo la gigante de la biodiversidad, que al final fue un ente con mucha personalidad en el Hitcher Festival. Entonces, parece que no es nada porque vamos a quedar para coser, pero de repente da un giro que además de hacer vínculos y además de hacer amistades, es que encima ya tienen un proyecto súper bonito. Entonces, bueno, pues, y así más cosas. Ancho Garbiagua también, que van a, van a salir este domingo de, de limpieza allí con. ¿Cómo se llamaban los de él? Los del Máter, esos, qué ricasco. Eh, teatro, eh, expresión corporal, escucha musical, bueno, lo que decimos, se hacen muchas cosas que tiene mucho trabajo de coordinación para hacer muchas cosas sin perder el norte, que lo importante son los vínculos que se establecen en esas relaciones y los proyectos. Mm. O sea, de nuevo hablamos de, de la coordinación, del trabajo en red, ¿no? muy de la colaboración eh, con los demás. Y luego también has eh, mencionado, yo creo que una cosa eh, muy importante, y es que se generan relaciones con significado, relaciones significativas uh -huh. ¿no? eh, entre las personas. No se trata solo de un acompañamiento, sino que ese es un germen de una relación mucho más uh -huh. profunda y con significado. Uh -huh. ¿no? right. Right. O sea, no. Y otra pregunta que me hacías, lo de la importancia que tiene lo intergeneracional, claro, es básico, pero además no solo no debería ser solo intergeneracional, sino intercultural, multiintelectual. O sea, no tiene sentido el parcelar la vida, porque la sociedad no es así, en la sociedad estamos todos mezclados. Entonces, cuantas más edades haya y más culturas haya, pues más se enriquece. Y además en el 2018, por ejemplo, la, la entidad eh, lanzó una campaña que se llamaba Soy como tú, que era muy bonita, porque se podía ver en los autobuses y pues igual un niño, ¿no? Quiero cambiar el mundo. Y a la una persona mayor diciendo yo también. Entonces, buscar esas sinergias de verdad y... Y sí, una sociedad inclusiva, ¿no? Una sociedad intergeneracional y para todos y para todas las sí. edades y Eso. todas las condiciones, ¿no? En definitiva. Vale. Es que ricasco, Eso es que ricasco. Ricasco. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero, pero conseguiremos que, que todas las personas que tienes que participar lo podáis hacer. Eh, bueno, va aquí Puzcoaco, coro en el cártea, daukagún gauremen beárbada, arrigarría, gertáite, que... Como sabéis, en guipúzcoa eh, la tradición coral está absolutamente asentada y arraigada, y aunque pensemos que no, pues tiene mucho que ver eh, con, con las soledades, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos contarais por qué pensáis que la actividad coral eh, puede ser una, un espacio de prevención de la soledad no deseada. Bueno, Rachel, le gusta <risa> hoy. Es que ricasco, Gurier en su teagatic. Eh, Ni gusta, asco tan pinchazando una bestia arena, taikustando típico coro ahí super profesional. Tokia badago a dar a en Mañana diren, bestia vez la Tokia badago. De hecho, que busca cavar en federación e una vez batá bañón un federa federatúrico Eta era ni que usted te san que gula que la biodiversidad coral que tenemos que, nos, que tenemos en nuestra provincia es, es, es maravillosa porque tenemos coros que tienen carácter pues pues de muy muy de música muy puntera bañan bestera batetic pues coros que, que pueden ir a disfrutar a aprender a socializarse. Ordúan eh, ¿Por qué no te animas a cantar en un coro? Pues porque tengo que saber música. Bueno, ¿Cuántos de vosotros habéis cantado alguna vez? Aunque sea la ducha. Mucho, ¿verdad? Porque para cantar necesitamos simplemente nuestro cuerpo y poder expresarnos, y eso yo creo que lo hacemos todos. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente hay estilos, hay tipos, hay tipologías, hay, hay muchas posibilidades, pero el miedo, la barrera que puede tener una persona de enfrentarse a cantar en, en un coro, yo creo que se, se rompe enseguida en cuanto se sienta y ve que el de al lado está haciendo el mismo esfuerzo que, que estás haciendo tú mismo. Ya con eso, con eso el, el resto de las cuestiones sobran. Pero además sí es que es, es, es fundamental, estábamos hablando de la soledad, de la soledad no, no deseada, de acompañar a la gente. Pues yo creo que la propia, la propia ideología de un coro parte de compartir. O sea, tú si no eres un solista que participa en este programa en televisión que sale solo y le aplauden o no. no. En un coro, ¿quién es el más importante? Todos. Todos son importantes. ¿Quién es el imprescindible? Todos. Ni siquiera el director, porque si está el director, pero no hay coralistas, ¿qué hacemos? Pues no hacemos nada. Orduan azkenean, guretzat el carro arduo, el carro de gona al oso, oso, oso A un coro vas a compartir. Igual, tú has tenido un día, un día malo en el trabajo, un día malo en casa, vas de mal genio, y vas enfadado al coro, y de repente te pones a cantar y en la media hora, pues aquel que canta es un mal espanta, que decían, ¿no? Y es, y es que es verdad, porque te pones frente a un grupo de personas, te desnudas, porque no tienes otra posibilidad que hacerlo de esa manera, y empiezas a compartir directamente todo lo que tú tienes. Y eso desde, desde el coro que aspira a pasárselo bien y a irse de cena a cantar, los chiquiteros porque también tienen su espacio, hasta el coro que aspira a ganar los mejores concursos a nivel mundial. Al final, lo que une son las miradas, son respirar juntos, son cantar juntos, y todo eso es, es fundamental. Terapéuticamente, además, o si nosotros cogemos las bondades que puede tener eh, las fisiológicas, y demás tiene muchísimas, pero es que ya solo, solo el hecho, a mí me ha pasado, tener gente en el coro que sale de casa solo para poder venir a ensayar, que está esperando que acaben las vacaciones para que nos volvamos a juntar, que tenemos concierto y se van a la peluquería y se visten sus mejores galas. wow Eso es maravilloso. Yo creo que es una de las terapias que más nos pueden, que más nos pueden unir y que nos pueden ayudar en ese sentido. Yo creo que además estamos bien ubicados aquí para que ¿no? nos dirijas y empecemos todos a cantar. Yo lo estoy podríamos, esperando podríamos ya. ¿eh? De hecho, con Blanca y con Adinkide... Eh, en la mitad de la pandemia cuando conseguimos empezar a hacer cosas, cuando no podíamos salir pero sí podíamos hacer cuestiones y ciertos talleres en la, ca en la calle, tuvimos un mini taller de colaboración y fue maravilloso, fue precioso. Entonces. Eh... El crear una red, que yo creo que es uno de los grandes objetivos que, que Adinberry eh, se ha propuesto y lo está consiguiendo, esa red que a veces es física, pero en muchas ocasiones no es física, es lo que, lo que necesitamos. Y yo creo que lo hacemos todos, pero si lo ponemos patente y además... Sora izango da? Gaina, veréis horregatik, eh, Ariakantuz programa eh, sortu dugu, eh, Gipuzkoako coro en el cartel de Kimbatera, el eh, adivinero de eta onen arita da dator. ¿En eh, qué consiste el programa Ariacántus? Pues, Ariakantuz, Aria da veres, proyecto va así se la marchan, eh, udara si bañolena go, mai astako, llabetean, eh, aso benun y deia soragaria, eta guipuscaico, pues, aimbaterrial de tan, presentatuse en Kimzabatisan zen y Kustengenuen, eh, a pesar el que que la, podíamos tener coros de niños cantando con coros eh, jóvenes, con coros de adultos, con coros plus 55 años y que todos estaban cantando a la vez. Conseguimos crear una canción además que hablaba un poco de, de, de que no tenemos tener, que tener miedo de estar solos. La soledad puede ser op opcional, pero jamás debe de ser algo que no sea deseado. Entonces, por medio de, de, de la canción de, de los hilos, íbamos, íbamos uniendo a, a varias personas o a varias ideologías, a varios sentimientos. Esto se puso en marcha, seguimos trabajando con, con, con una estrategia que es, que es maravillosa. Vamos a tener conciertos en varias semanas en el Cursal, después por todo Ipuzkoa... La, la, lo bueno de todo esto es que eh, hemos conseguido, por un lado, poner de reflejo lo que están haciendo muchos coros, pero incluso en algunos casos animar a gente y que piense, jo, pues igual no es tan complicado esto de, si voy al día siguiente a un ensayo y pruebo, igual me gusta. Y en algunos casos eh, hemos constatado que gente que se ha animado a cantar, decían, no, es que esto es imposible, esto es para, para los extraterrestres, y se ponen a cantar, y pues, hombre, hay que trabajar, evidentemente, pero no es no es tan complicado como parecía. Entonces, yo creo que este tipo de estrategias y, y la estrategia RIAC y el trabajo de Adinberry nos, nos ha puesto, nos, nos ha ayudado a que la gente entienda que lo que hacemos no es tan galáctico, pero que sí que es muy cercano y que podamos conocer otra serie de instituciones con las que podamos trabajar siempre en esta red maravillosa. Eso es. Va a la DA, eta gainera, Aria Cantus, programa que eh, Jaray tu Kodu, Urte anzear, Eta Ukeresango du Suena y du Suenak, va a Vertán, Eta Abestera, Noski. A ver, estoy en y tú hoy. Abendurak primicia, amazazpi, primicia va bai. la bai. primicia bat. primicia te bat, da, abenduaren, abenduaren kursalean, el abriendo una más aspica, emengo batuk cantato de mira arriba de la co, y concerto polita es dugu. Baina, Concerto y tal pisca kenduta. en da Se necesita para ir concierto y para ver más cosas que solo sí. música. Topaketa ¿Topa que da. y están eta Gabón está con topa que tabat. Está el car, shareak, short seco, está seco, topa que De nada, <laughs> de os, os esperamos, eh? os hemos pichado a todos. <laughs> bueno, va. Eh, deciros que joder, la verdad es que está, está siendo, porque todavía no ha acabado, un placer eh, escuchar eh, todas las, todos los programas, todo el trabajo eh, que realizáis las entidades eh, sociales en Guipúzcoa, también eh, todo el trabajo que, que se aborda desde la Federación de Coros y el conjunto de coros eh, de Guipúzcoa, y bueno ahora nos toca poder compartir eh, los demás, ¿no? eh, supongo que todavía tenemos unos eh, unos minutos y supongo que habrá eh, personas que, que queréis realizar alguna pregunta sobre lo que hemos escuchado hoy. Galder bat, Ausnarket bat, Salanz bat, eh, orain da eh, momentua, itsegiteko momentua. Eh? Señan animatzen da. Vaya, Chaleón. E, e, bat, e, bueno, e, ni que galdera galdera de Galderabat, Bueno. Tía de que verá Berlín con cultura. de de eh, a batzako, dos y no habéis falta de ira no Caldera guillada veineda de Batetica y se nos cogió alargun en alargun y se nos acababa año año el 28 que es de Oye, sueño, le va todo eso te sueño eh, era con determines, vaí, la gusta verlo tener en artián, está vaí volundresan eh, artián, va aquí eh, te has dado cala susenían, me anda bueno, te quiteraría en el eh, quines dado calas, se eh, ha dado en el taco, oso, en el taco oso estructurado, ahora gureguis artean. Nun una rayo dado de guisón, ni cas que ni con indalamar alguno dos es anún, es que fútbol hayan ere falta dila. ¿Vais? Bueno, pichkabat, su eh, que indes un galdera oren inguruan, eh? gure gure experiencia tica diar en casuan. E, gure gana jotzen duten e, portzentalia oso parekoa da. E, agian bai dira zerbait gehio emakumea, gizonezkoa baina, baina bueno, esaten nahi naiz berrogeita amasei, berrogeita lau. E, Osa, que oso oso, oso oso parekoa da. Bañan baideguia, ni que usted tas querían un la, es, vale, no usted momento de aipatu dala, es, o es, o edo lagunza mínimo va a de gula, edo goero da horretan gaudela, eta ni que usted horrek badula badula badula egiten dula e, galdera estelesan su aquí igual, emakumeak que igual es reysha o laguntza lagunza behar oribe arduela, edo edo reysha animatzen da tenda imbate, y tan parte hartzera edo, Va y sandaitke. Va a venir usted a eran la ortiga, es O narcea, edo a usar parte narcea. Vañabaí. ¿Cómo tu arco? Bueno, cómo tu, ¿de nada duda? Bolondres en art, artean es oso es dago e, al de es. Ezbeintsat nabarmena, eh? Izan, egon daitezke boladak igual eh gizoneskoak gehiago direla emakumezkoa baino, egia da baita ere gure orain arte ambulantziaren munduan eta hori, ba, bueno, pues igual gizoneskoak gehiago izandu dira garaibatean emakumezkoa baino, baina momentu hontan oso parekoa da e, bilen parte hartzea. Kaixo. Bai bai, hori da mundiala. E, A ver, volóndres en adibidez nadí en Macum Escuague y hago día, historikoki que usted lo histórico en Gain, día. Ordun, bay, gausa calda cena y día, baña fuf, baña ne so renascar. Ordun, guisón Escuag, va chicota, dijo azte, eta en Macum escainqueta o yetan jarreizendote. Etaguero, eh. Adinekoak bakardadea daukatela onartzea, oa indikan prejuizio pila ba daude, eta gizonezkohi geio kostatzezaile hau onartzea, eta ja laguntza eskatzea. Eta gaina gea gean bezelakoak, eta gizonezkoa ba geio. Hor du, oso zaila da, e, gaina kenduetan dugu, bai, bakardadearen hitza, bai, itza guztioek kenduetan ditugu, eta hala ere e, asko kostatzea, asko kostatzea. Baina, consciente egeat, ahorita engaude. Bueno, comentatzen diate, eh, Tamales, eh, bahori, denbora oso gutxi daukagula, ez daki norbaite ege joitzei nahi duen, azkeneko galder esango litzateke. Sí, quería comentar en relación a lo que dijo el compañero allí, que es cierto, o sea, y está bien que en el día de hoy, el 25 de noviembre, se hable de ese punto, porque yo creo que lo fundamental es que dentro de una pareja en general es el hombre el que se va primero. Entonces, quien queda en soledad es la mujer, porque el hombre siempre ha estado acompañado, no ha precisado, digamos, de, de tener ese apoyo extra de repente de una red social o, o algo. Quien queda sola es la mujer, entonces es un poco recordar eso, ¿no? que, que las mujeres siempre hemos estado, estamos en, eh, como cuidadoras del, del hogar, del compañero, así que la, la reflexión que hizo eh, allí el, el compañero está muy bien, quería simplemente decir eso. Es que Ricasco, eh, una reflexión eh, muy oportuna, efectivamente, en, en el día de hoy. E, bueno, gaur bueno, gaurri ikusi dugu eh ba, bueno, ba e, gaiak, bakardaren auzieak, ba bearrezkoa direla maigainan jartzea eta maigainan jartzea era aske batean eta eta estigmari gabez. Ikusi dugu baita ere Gipuzkoako elkartek e, egiten duzu duzuen lan paregabea seculakoa. Nikuzten nahiko argi gelditu zaigula. ...eta ikusi dugu beti jarribar dugula balioan. Hori gabe. Y también hemos constatado pues, que hay... Eh, bueno, pues, eh, ...soleades tan diversas como las situaciones que las, que las motivan. Hay una gran diversidad en ese sentido. Eh, que es necesario contar con herramientas ¿no? a nivel individual... ...a nivel eh, social, que nos ayuden a... A prevenir y abordar las diferentes situaciones de soledad a las que nos podamos eh, enfrentar. Eh, y bueno, pues eh, en definitiva diría que estamos ante un problema mm, o un reto eh, social global, es un reto más que un problema social global, eh, que aunque se manifiesta de manera individual, porque es así, eh, nos compromete moralmente además a toda la sociedad y yo diría que a todos los seres humanos. ¿no? Y bueno, acabaría con una eh, frase de, de un gran cantautor que es Pablo Milanés, eh, que dice algo así como que, eh, que bueno, que espero eh, que hoy mis soledades hayan sido acompañadas. Entonces espero que nuestras soledades hoy hayan sido un poquito eh, acompañadas entre todos. Es que Ricasco de Noi está la esterapé.